Dejas que alguien más eduque a tus hijos El castigo corporal en las escuelas va disminuyendo Mientras que el maltrato emocional, violencia psicológica, va en aumento Hoy te vamos a hablar de las decisiones que debemos tomar Para asegurarnos cómo criar correctamente a nuestros hijos por el camino del emprendimiento Hola, mi nombre es Néstor Araujo Eliana Segarra Franco Román Y somos tu equipo De educación para el emprendimiento Sí, estás ocupado Claro, ya pagaste el colegio Ahora que ellos se encarguen Yo no quería tener hijos Este gobierno que no tiene buenos planes educativos uh -huh. tienes, un, tienes mucho trabajo Estás estresado, endeudado Tienes problemas familiares, pero si yo solo les he dado lo mejor, no les ha faltado nada, date cuenta. Para quien ya tiene plena conciencia de lo que quiere para la educación de sus hijos, para quien está insatisfecho con la cadena de montaje, para quien quiere un cambio, para quien está a pocos de tomar una decisión. Estos conocimientos son para ti. Si aún no lo has hecho, síguenos, suscríbete para que puedas ver todos los videos de cada semana. Errores en la educación. Falsas creencias. Estandarización de la educación. Miedos formas de pensar equivocadas. Un sistema educativo que caducó, expiró, que no ofrece las herramientas para el mundo de hoy ni el futuro cercano. Todas las razones que tengas, aunque muy válidas que sean, son excusas. Claro que todos tenemos problemas, pero siempre nos podemos organizar. Haz los cambios en tu vida que sean necesarios. Siempre, Puedes sacar tiempo para lo que realmente tiene valor en la vida actual. ¡Enfócate y reenfócate! ¿Eres realmente consciente o andas como zombie metido en el sistema? ¿Cuándo vas a parar para pensar? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde me están siguiendo mis hijos? No puedes permitir que se les pase el tiempo a tus hijos sin que aprendan por el camino correcto. No puedes seguir pensando que el gobierno tiene la responsabilidad de la educación de tus hijos, ni las maestras, ni las niñeras. El sistema no está diseñado para crear empresarios, emprendedores, ni siquiera empleados exitosos, con oportunidades y para que ganen los más altos salarios. ¡Todo lo contrario! Todo depende de ti. Ayúdalo a que tome el control de su destino. Por un lado, la falta de atención o la ausencia de los padres en más del 60% de los casos son las causas del abandono de la educación en los niños o que solo alcanzan a ser individuos de muy bajo rendimiento. Esto se confirma por muchos estudios realizados por gobiernos del mundo, universidades e instituciones como la UNESCO. Y por otro lado, no encontramos aún estudios. Pero si ustedes saben de algún informe o investigación sobre el tema, por favor, no los dejan saber. Que muestren un comparativo entre padres y madres que están enseñando a sus hijos a ser emprendedores. Y en qué tipo de emprendimiento versus empleados exitosos. Pero es evidente que muy pero muy pocos, claro, esto puede variar entre países, los cambios se están dando muy rápido, tú decides si quieres criar a tus hijos para que aprendan lo mismo que están aprendiendo millones de niños, adolescentes y jóvenes, lo que hace que la oferta sea mucha y los empleadores paguen muy pero muy poco, o decides que aprendan lo diferente con base en su PBP para que soporte a la sociedad sea del más alto valor y ganancia en el mercado. Estas son tres decisiones en las que debes actuar ya para evitar que otros eduquen a tus hijos según sus intereses particulares y por el contrario seas tú quien los lleve por el camino de ser dueños de su destino. Colegio. ¿Te cuestionaste si el colegio que elegirás para tus hijos o en el que ya están hoy te darán las herramientas necesarias para ser emprendedores? Empresarios. Cuestiona el método de estudio. Analiza los resultados. Cuán preparados salen los niños, adolescentes y jóvenes de tal institución para ser emprendedores. El colegio se enfoca en su PVP, entienden y educan a los niños en forma estandarizada como una fábrica con el modelo de cadena de montaje o trabajan con las inteligencias múltiples y entienden que cada niño tiene un potencial diferente al de los demás tienen las estadísticas de cuántos alumnos entraron y cuántos desertaron cuántos se graduaron cuántos de estos tienen un empleo con sueldos altos cuántos no cuántos están desempleados cuántos se convirtieron en empresarios 2 ¿Te has pensado? La opción de homeschooling, escuela en casa. Sí, de acuerdo, que todos tenemos miedos, que no sé cómo hacerlo, que hay que ser muy disciplinados, que no aprenderán a socializar. Estudios demuestran que los niños tienen 10 veces más probabilidad de desarrollar el más alto nivel de rendimiento y habilidad en materias como matemática, lectura y muchas otras, cuando los padres participan activamente en su educación. Hazlo tú, disciplínate tú o contrata una maestra en casa. Eso sí, hazle seguimiento a todo el proceso. Trabaja por proyectos, proyectos que le gusten a tu hijo o a tu hija. ¿Sabías que el MIT, Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Princeton, Stanford y muchos otros destacan y apoyan el ingreso a sus universidades de niños educados en casa? Las grandes universidades lo saben, porque son personas que se forman independientes, autónomas, con menos miedos a la vida. Han desarrollado un alto nivel de madurez y responsabilidad. Tienen gran agilidad mental, gran capacidad de trato. Son más curiosos por el saber, están mejor preparados para el mundo real que enfrentarán. No pierden el tiempo con gente que se dedica al bullying. ¿Tres? Lee. lee. Lee, lee, lee. Lee con tus hijos todos los días. No permitas que sean prisioneros de su falta de conocimientos y presa fácil de los que sí lo tienen. Asegúrate de que lean un libro al menos por semana. En el peor de los casos, no dejes que se pasen un mes sin haber leído un libro. 12 libros es lo mínimo extremo que deben leer por año. Así te aseguras que los niños desarrollen el gusto por la lectura. Te habrás asegurado de que sean libres de pensamiento y acción. ¿En cuál otra decisión piensas que debemos actuar para que nuestros hijos sean emprendedores? Ve nuestro video de la semana pasada. Visualiza a tu hijo como empresario exitoso. Tu hijo no merece una educación estándar de cadena de montaje. Próximamente estaremos creando cursos y talleres en vivo, diseñados para ti, para tu caso de educación, con ejemplos prácticos que revisaremos entre todos, para que nos aseguremos que nuestros hijos tomen el control de su destino. Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, activa las notificaciones, danos un me gusta y así nos contribuimos mutuamente. Comparte estos videos con tus amigos y familiares que quieran saber de estos temas. Escríbenos en los comentarios, tu caso, tus preguntas. ¿Sigas tus principios o te dejas manipular por los demás? ¡Muchas gracias! Y recuerda, el objetivo es lograr que tus hijos sean felices, prósperos, con el tiempo libre para disfrutar de la vida para que ayudemos a los demás. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Sí! Encárgate de la educación de tus hijos. ¡Vamos! ¡Actúa! ¡Empieza ya!